Etcétera. como ven? En el fondo hay una sorpresa increíble que la gente de Realme nos va a dar a los colombianos y me imagino que también a muchos latinoamericanos. Y para eso tenemos a David, que él nos va a contar acá un poco qué hace en Realme y de qué se trata esa sorpresa. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches para quienes están viendo esta entrevista en estos momentos en diferentes zonas horarias del mundo la audiencia de TechCetera, y para usted también, estimado Felipe, eh, muy agradecido con usted eh, de abrirnos las puertas una vez más a, a su prestigioso, eh, no solo canal, sino también portal especializado en tecnología. Y bueno, eh, muy contentos con estas novedades que traemos para, para todos el día de hoy. Bueno, para los que no lo conocen, estamos hablando del Realme GT Master Edition, David, cuéntenos un poco sobre esta maravilla que se ve en el fondo. Bueno, les cuento que estamos orgullosos aquí en Colombia y miro hacia abajo porque los tengo en las manos. Ustedes tienen la primicia de verlo por primera vez, el wow. Realme GT Master Edition. Eh, esta es la edición que diseñó... Eh, un, voy a comenzar y ahí me salté un poquito. Eh, Realme se alió con el señor Naoto Fukasawa. ¿Quién es él? Es un diseñador industrial muy exitoso, japonés, de origen japonés, el cual ya eh, de la mano de Realme ha ganado diferentes premios del IF Design, que como usted no sé si lo sabe, les comento, es como los Oscars, pero del diseño. Básicamente, él se ha aliado eh, para, de por sí, eh, diseñar diferentes eh, smartphones de la mano de Realme. Y bueno, el Realme GT Master Edition es una de ellas. ¿Por qué? Y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué hacer? No sé si lo pueden ver eh, bien en pantalla, esas, esas como eh, diseño, tipo como una maleta de viaje, lo evoca. Uh -huh. Tal vez el relieve lo vean de aquí mismo. Yeah, el relieve. Uh -huh. eh, si usted lo ve, si usted le, se pone a, a ponerle cuidado al, al diseño, es básicamente como una maleta de viaje. Entonces usted dirá. Bueno, ¿y por qué un diseñador industrial hizo un teléfono como una maleta de viaje? Bueno, para nadie es un secreto que los dos últimos años el mundo se guardó, ¿cierto? Eh, ¿Qué hizo un diseñador industrial cuando estuvo en cuarentena en su país, en su ciudad? Eh, ¿Qué hizo una mente que no solo es un diseñador, sino que es una persona que es muy recorrida a nivel, a nivel global, conoce muy bien diferentes países, diferentes culturas, eh, Básicamente evocar eso que él hacía, que es viajar, que es trascender, que es ese sentido nómada explorar y eso es lo que conllevó a crear este diseño tipo maleta, a evocar ese, ese espíritu eh, explorador de todos los que tenemos que estar constantemente moviéndonos de un lado al otro y más adelante les vamos a contar por qué es el tema de, del viaje, por qué es el tema eh, de estarnos moviendo eh, y todo está muy unido, no solo en temas de diseño, sino también en temas de performance, también en temas de, de bueno, como lo dije, desempeño, y también en temas eh, de características que ya este dispositivo trae incorporadas muy específicamente para quienes nos gusta eh, viajar, más que todo tiene que ver con fotografía. Entonces, eh, hablá, hablaremos de esos tres pilares a medida que vayamos eh, desarrollando este, este encuentro tan ameno con etcétera Bueno, David, ¿y quién compra este dispositivo? ¿Para quién está pensado? Bueno, Felipe, es algo bien interesante porque es un, es, eh, si bien es un dispositivo que se anunció a nivel global como un perfil para, digamos, gamers, eh, sabe que yo que ya lo he usado por, por un tiempo, lo tuve que, claramente, tuve el, el honor de probarlo eh, antes de que llegara aquí al mercado. Me di cuenta que no es solo para gamers, eh, diría que es entre milenias y centenias, sí, esas generaciones eh, muy recientes, muy nativas digitales, eh, y esa es, la, esa es la palabra, digital. Y me estanco ahí y de ahí hago como, un, un, como una ramificación de, de diferentes aspectos. Eh, digital, a quien le encanta el tema de navegar en redes sociales. Eh, que de por sí las redes sociales de la actualidad demandan de mucha, mucha eh, capacidad de desempeño de memoria del dispositivo, mucha capacidad de almacenamiento y por ende también mucho rendimiento energético del dispositivo. También estamos hablando de ese digital que le encanta jugar videojuegos o que de pronto es un adicto a las series, a las películas en su dispositivo y por ende sabemos que es un dispositivo que, eh, o que son tareas, que requieren de mucha capacidad en también los mismos aspectos de batería, desempeño, eh, diferentes aspectos, no solo ya de eso, sino saliéndonos un poquito eh, también el tema de pantalla. ¿no? Eh, queremos eh, ese, ese perfil, y me incluyo ahí, queremos tomar eh, un poquito más de lo que el dispositivo nos da en cuanto a de pronto esa visualización, esa pantalla, y por eso también este dispositivo trae incluidos eh, unas características bien interesantes, como 120, eh, una tasa de refresco de 120 Hz, eh, para quienes disfrutamos de ese contenido multimedia que es bien demandante. También digital, entonces, para seguir respondiendo a la pregunta, para quienes, eh, como lo dije, también nos atrevemos a viajar, nos atrevemos a explorar diferentes... Eh, ciudades, diferentes países, contextos. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Usted qué hace generalmente cuando usted está viajando, Felipe? Uy, tomar fotografías me, me parece lo máximo. Eh, o sea, yo ya no cargo una cámara extra, ¿sí? no, ni siquiera una compacta. Lo hago con mi celular. Es, y... uh -huh. Esa es la razón eh, de estas tres cámaras que incluye el dispositivo y es la fotografía. Y no solo fotografía, sino video también. Hay personas, eh, creadores de contenido, eh, que si bien mmm, aman la fotografía, también les encanta el video, también les encanta explorar esas, eh, esas capacidades que el dispositivo trae, eh, y en sus viajes les encanta detallar y capturar todos esos momentos y documentarlos tanto en fotografía como en video. ¿Digital también para quién? Para de pronto esas personas que si bien no tienen, eh, están de pronto con el corre-corre, el día a día del estudio, del trabajo y no tienen tanto tiempo para hacer las, eh, las eh, actividades anteriores eh, mencionadas eh, que estaba hablando. Ok, tal vez esa persona no tiene tiempo y le queda muy poco tiempo para estar pegado a una toma, por ejemplo, a recibir la energía del dispositivo, ¿cierto? Estamos uh -huh. hablando de una persona que el tiempo es bastante eh, importante. Y por eso este dispositivo tiene una carga de una potencia de carga de 65 watts. Eh, es bien importante porque 65 watts representa que podemos estar cargando el dispositivo de 0 a 100 en alrededor de media hora. ¿sí? Entonces, eh, básicamente, como dejarlo conectado en este momento, me puedo estar yendo a tomar un café, a, de pronto a atender una reunión. Vuelvo a los 15 minutos y ya el teléfono eh, tiene una porción bien interesante de unos 30 o 40 o 50% de batería en tan solo cuestión de minutos. Lo cual, eh, si bien miramos para atrás, esa esas situación no se podía dar en un dispositivo eh, alrededor de, diría que un año hacia atrás en Colombia. Y fuimos de hecho los pioneros en Colombia al traerlo cuando estábamos hablando del lanzamiento de la Serie 7 aquí en Colombia con el Real mi 7 Pro. Entonces, eh, nativos digitales, sí, nativos, eh, personas que de pronto estamos eh, saliendo de la universidad, me incluyo ahí, no me tiras, <ríe> pero sí personas que, que estamos en nuestros primeros trabajos, que estamos de pronto, no nos alcanza el dinero para teléfonos que cuestan una millonada, como los de los tra fabricantes tradicionales que pues ya son cifras bastante alarmantes, ya son bastantes salarios mínimos para poder conseguir un teléfono que nos dé las características y el desempeño que realmente estamos buscando los jóvenes. Entonces, bueno, y ahí, si vemos... ahí lo, lo paro un segundo porque me da pie a la siguiente pregunta que tenía y es ¿cuánto va a costar? Porque eh, digamos que suena muy bien, pero para ir preparando el bolsillo. Bueno, eso es algo, eso es algo bien interesante. El, el precio y... Estoy muy orgulloso, eh, no solo por trabajar en esta, en esta marca eh, y anunciarle el precio, sino por precisamente el precio de este dispositivo. Para las características que tiene y comparado con otros competidores que hay actualmente en el mercado, la diferencia de precio es brutal y estamos hablando de millones de pesos. Entonces, la diferencia es de millones comparado a dispositivos que tienen las mismas, incluso inferiores características, pero la diferencia es, nosotros nos vamos inferiores en qué, en el precio. sí. Es así como este dispositivo eh, va a estar, eh, vamos a ofrecerlo inicialmente a un precio de 2.399.900 pesos para los usuarios interesados estará diciendo, ok, listo, ese es un precio muy atractivo, pero ¿y dónde lo puedo conseguir si sí estoy interesado en, en, en comprar? ¿Cierto? Sí. Muy fácil, eh, los usuarios pueden eh, estar tranquilos de, y primero asegurarse, eso es algo que creo que está, cada que tengo una entrevista, ya sea con usted, con alguno de los colegas de periodismo, yo lo sigo diciendo y es, por favor, así sea 100, 200 mil pesos de diferencia, pero. Eh, hace la diferencia comprar legal y comprarle al fabricante directamente y no a esos intermediarios que de pronto vemos en esos centros comerciales de dudosa reputación, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque los canales oficiales para Realme Colombia son tiendas, eh, almacenes de cadena especializada, almacenes de cadena, tiendas especializadas de tecnología como Catronics, estamos hablando de almacenes eh, de retail como Alcosto, como Falabella, como éxito, eh, pronto estaremos anunciando el dispositivo también en otros eh, en otras cadenas, ¿cierto? Por ahora estaremos en, en estas cadenas en Colombia de eh, momento Bueno, David, como usted podrá ver al fondo, tenemos precisamente la, la imagen del procesador, del 778G, que es de gaming y demás, y vamos a hablar de poder. Entonces, cuénteme una cosa, ¿cuál es la diferencia de este... GT, ¿cierto? Eh, Master yeah. Edition versus el GT a secas. O sea, el Master es más potente, es menos potente. ¿Cómo la gente lo, lo, lo puede percibir en el mercado? Bueno, este GT Master Edition y en Colombia particularmente estamos muy orgullosos porque se Temo mucho que pioneros en eh, traer este chipset en particular, 778G, 5G de Snapdragon. ¿Qué pasa? Hay unas variables, ¿cierto? Y, y usted eh, es muy partícipe de hacerlo saber a los consumidores y es la G al final de los chipsets eh, Qualcomm Snapdragon, ¿cierto? El 778G es una variable bien especial, bien interesante, claramente viene con capacidad de 5G, cual quiere decir que si usted lo saca de pronto a otro país que sí tenga la conectividad 5G, eh, como Estados Unidos, por ejemplo, tan de moda que está por estos días, puede conectarse de redes 5G y navegar a velocidades increíbles sin ningún inconveniente. Eh, más allá de eso, y para responder su pregunta, comparado con el Realme GT que se lanzó, a, que se lanzó inicialmente, eh, hay otras variables, de hecho, y también esa es uno de los temas que quería comentarle. La familia GT es como nuestro más tope de gama, ¿cierto? Por debajo de la familia GT, eh, diría casi que a la par, un poquito por debajo, está la serie número. En este caso en Colombia estamos en la serie 7. A nivel global hay otra serie, es pues, la serie 8. Eh, y pues debajo ya tenemos otras series pues un poco más de entrada, ¿cierto? La serie GT, que es nuestro más tope de gama, en Realme actualmente tenemos cuatro versiones. No quiere decir que todas estén disponibles a nivel global. De hecho, hay unas versiones específicamente para el mercado nativo. Mercado nativo quiere decir eh, el mercado asiático, más, más específicamente chino. ¿Sí? Esas versiones son eh, las versiones del Realme GT Neo. Eh, del Neo existen dos versiones, el Neo y el Neo 2, eh, o Neo 2. Eh, y el Realme eh, GT Explorer, que es el hermano, del de lanzamiento del Realme GT Master Edition. Master Explorer es también eh, enfocado al mercado. Sí. Muchos usuarios, eh, y agradezco también la pregunta, nos han, nos han preguntado en nuestras redes sociales, en canales oficiales de redes sociales de Realme, y es, ¿por qué no traen el Realme GT? El que es a secas, el amarillo, el que tiene las dos rayas eh, muy deportivas, muy de gran turismo. Es una sencilla razón y tiene un poco que ver con lo que estaba mencionando anteriormente. El tema de, de bandas de, de conexión eh, por temas, pues tal vez, eh, tal vez ya de conectividad. El, la, el fabricante eh, y pues nuestra casa matriz ha decidido eh, no hacerlo disponible porque no en Colombia. Eh, en Colombia de pronto si, si tú te pones en internet a buscar, eh, te lo pueden ofrecer, pero lastimosamente no es homologado, los operadores y las ERS aquí en Colombia no lo tienen homologado para los usuarios, así que no es un dispositivo que eh, operativamente pueda funcionar en el país, y por eso decidimos traer la versión Master Edition, por múltiples razones. Eh, hemos hablado de diseño, hemos, eh, estamos comenzando a hablar de desempeño, y allí es donde yo me estanco para Colombia. Me estanco para Colombia porque... Afortunadamente, es un dispositivo completamente compatible con los operadores eh, que actualmente prestan servicio de comunicación aquí en Colombia. Eh, de hecho, nuestro dispositivo también está siendo partícipe de algunas pruebas de, de conectividad 5G, pues aprovechando nuestro, nuestro chipset y nuestro rendimiento. Y más allá de eso, eh, también... El, el tema del diseño, no? Es un, los colombianos, eh, y creo que usted muy bien lo sabe, eh, Felipe, somos eh, unos usuarios bastante exigentes en cuanto a lo que vestimos y también con lo que, ves, con lo que combinamos lo que vestimos. Así que, si, viéndolo a simple vista, es un dispositivo que es realmente bonito a primera vista, ahí está en este momento sin ningún case, sin ninguna carcasa o, o forro, como le llames tú, eh, y parece que lo tuviera, ¿no? Realmente eh, sí. es, es, un, es, es muy, muy atractivo. Hay dos versiones, eh, hablando tras bambalinas, eh, estamos hablando que está la versión eh, de nuestro diseñador estrella, Naoto Fukasawa, y está la versión plana, que es la que, la que de pronto en este momento puedes estar teniendo en tus manos, ¿no? De Entonces, acuerdo, la que está eh, de fondo. La que está de fondo, exactamente. Entonces... Para Colombia, y, y decidimos traer esas dos versiones porque tal vez hay personas que sí les gusta también eh, de pronto no lucir como yo, el diseño así, claro, es muy, muy arriesgado porque se nos puede caer y sabemos que los dispositivos, eh, pues depende de la caída, pueden aguanta, aguantar hasta cierto impacto, pero eh, hay personas que sí son más precavidas y de pronto sí les encanta tener el teléfono en el forrito, entonces por eso de pronto no es necesario todo el tema del diseño. ¿no? Eh, esta de gustos, esta de más, y esas es, bueno, ya como cerrando la pregunta, es una la, es, son unas de las razones por las que decidimos traer eh, a Colombia, por las que pudimos traer a Colombia este integrante de la familia titi Bueno, y está supremamente atractivo, viene en varios colores y demás, pero una de las preguntas que siempre nos hacen es la capacidad. ¿Qué tanta capacidad o qué versiones van a llegar al país y hasta dónde las puedo expandir con una memoria microSD? Pues mire que la capacidad es algo bien interesante y es algo bien particular en este dispositivo. Y le digo por qué es interesante y particular. ¿Usted sabe, usted sabe qué es Dynamic RAM Expansion o DRE? Sí, es precisamente esa capacidad que tienen algunos smartphones de tomar memoria ROM y disponibilizarla para que se use como cacheo memoria RAM temporalmente. Bueno. Usted lo dijo muy técnico, pero a mí me gusta un poquito desglosarlo para de pronto quienes no somos tan técnicos, ¿cierto? Básicamente, es eh, los dispositivos vienen en configuraciones de memoria RAM o, y memoria ROM o memoria de almacenamiento, que es donde quedan guardadas nuestras fotos, videos, aplicaciones y demás contenidos. Este dispositivo a Colombia va a llegar en una sola versión, que es la máxima, nosotros a nivel global lanzamos dos, 6, eh, gigas de 6 gigas de RAM y 128 de almacenamiento, y 8 gigas de RAM y 256 de almacenamiento. A Colombia decidimos traer la más alta, eh, configuración de 8 gigas de RAM y 256 de almacenamiento. Eh, ¿Y porque estaba hablando del DRE o Dynamic RAM Expansion? Porque este dispositivo eh, trae esta capacidad que lo que hace es que cuando estemos desempeñando ta tareas videojuegos o aplicaciones que realmente consumen gran parte o toda la capacidad de, de, de performance y de desempeño del dispositivo, bueno, este dispositivo lo que hace es que dependiendo del nivel que tú lo quieras eh, previ, eh, previamente configurar, puede tomar tres, eh, puede tomar dos, tres y hasta 5 gigas adicionales dependiendo del, pues, del switch eh, de selección que hayas previamente eh, configurado para así disfrutar de una memoria o una capacidad virtual. Esa es entonces la, la, la pregunta. ¿256 gigas de almacenamiento? Entonces usted me va a decir, listo, ¿tiene expansión? No tiene expansión, básicamente porque es una versión de doble SIM card y es una versión que pues con 256 gigas de almacenamiento. No sé, Felipe, si usted ha llenado o ha alcanzado a llenar eh, algún teléfono con 256 gigas de almacenamiento, tal vez un computador sí, pero no sé si es un teléfono. Personalmente yo no, eh, en Realme creemos que pues eh, claramente es suficiente para de pronto algunos amantes de series, películas que de pronto les encanta y esos viajeros que les encanta almacenar contenido multimedia para disfrutarlo en el camino, o de pronto eh, gamers que les encanta disfrutar y explotar al máximo eh, las capacidades del, del celular. De acuerdo, de acuerdo. Es difícil de llenar. Debo confesar que yo soy un acumulador empedernido, entonces me he pasado, pero eh, gracias a la nube he podido lograr un balance nuevamente. O sea, es muchísima capacidad y lo que usted dice es totalmente cierto. El usuario tradicional seguramente van a pasar años hasta que llegue ahí. Eh, sí, sí, es, es, algo, es algo bien interesante como, como, pues, afortunadamente aquí en Colombia pudimos traer la versión, la versión full, la versión completa, que pues nos brinda 256 gigas de, de almacenamiento, y pues, eh, como dije, es, es la verdad una capacidad bastante suficiente para quienes eh, son acaparadores compulsivos como, como usted, señor. Exacto. David, una pregunta. Eh, hemos visto que tiene algunas apps recargadas, Sí, inclusive tiene como una especie de, de tienda de aplicaciones diferente. ¿Eso se puede quitar? ¿No se puede quitar? porque viene? Porque para mucha gente eso es raro. O sea, sí. sabemos que en nada así eso es normal, pero acá no tanto. Acá no tanto. Bueno, eso depende de muchos factores. No es que el fabricante y no es que nosotros como fabricantes o algunos de pronto competidores de nosotros como fabricantes quieran precargar las aplicaciones a gusto, ¿no? Eh, tal vez depende de dos factores y es algo que lo voy a admitir en este momento por primera vez y es, depende de la región por donde nosotros vamos o a la que el dispositivo va a llegar a venderse, pero también depende del operador, ¿sí? O del canal eh, o, el, o el retailer, por decirlo así, por donde se vaya a comercializar el dispositivo. Entonces, dependiendo de esas dos variables, y a petición de esas dos variables, es que el fabricante le incluye las, las aplicaciones precargadas. Claramente son aplicaciones, yo personalmente, y tal vez no sé si tras bambalinas en algún momento se lo dije, a mí sí me encanta meterme y comenzar a borrar una que otra aplicación innecesaria y demás, como para tener un poquito más de espacio y tener un poquito más de, de performance, ¿no? Eso va de cada quien. Hay aplicaciones que pues sí realmente son de sistema, hay aplicaciones que sí, depende del usuario, eh, la puedes instalar o poner a dormir, ¿no? Buenísimo. Ahora cuénteme un poco de esa capa de personalización que tiene Realme y también cuénteme sobre las opciones que, que tendrán los usuarios a nivel de actualizaciones en el tiempo. Bueno, a nivel de actualizaciones, eh, no sé si, bueno, no sé cómo comenzar. Lo primero. Realme, y creo que ahí se saltó un poquito. Este dispositivo va a venir con Android 11, eh, con una capa de Realme UI 2. ¿sí? Ya vamos en la segunda capa de Realme, pues como bien lo saben, todos dirán 2, pero ¿cómo así? Si ya van en la serie 7, serie 8 a nivel global, pues sí, es que Realme lleva apenas 3 años, acabamos de tres 3 años a nivel global. En Colombia, un solo año, y pues eh, con solo 3 años, en la segunda eh, capa de personalización de nuestra propia, eh, de nuestro propio sistema operativo, así que, bueno, vamos eh, poco a poco, eh, es la última que tenemos en la actualidad, estamos trabajando para una tercera, eh, muy eh, más adelante de pronto sabrán las noticias, pero para responder sus preguntas usted me va a decir, listo, ¿cuál es la diferencia sobre la primera? Diferentes aspectos, personalización de íconos, ¿sí? es algo bien interesante para quienes de pronto les encanta, les encanta jugar con cómo luce, el, el dispositivo en su, pues, un, en su pantalla principal, de pronto, como lucen los iconos de las aplicaciones. Eh, una mini ventana emergente. ¿Qué quiere decir? Que entonces usted tiene el dispositivo eh, así, tal cual como en el fondo usted lo está viendo, pero en, de pronto abrió una página de internet que tiene un artículo interesante que se está leyendo o algún contenido audiovisual como una página de YouTube. ¿Sí? Y está viéndolo, pero quiere de pronto responder un mensaje o de pronto quiere eh, hacer una tarea diferente, yo que sé, la calculadora, notas y demás, pero sin perder detalle del contenido que está viendo en esa página. Con esa mini ventana emergente, usted la puede hacer a un lado y en un recuadrito arriba, tal cual como lo estoy mostrando acá, se va a ver esa ventana en, en tamaño mini para que usted pueda desempeñar la tarea eh, que desee en el celular. Así que esa es una, eso es algo bien interesante. Clonador de sistema. Entonces, clonador de sistema usted dirá, ¿Cómo así? Como cuando yo vengo de ser usuario de otra marca o de otro dispositivo de la marca para clonarlo acá, no. Eh, sí, pero no. El clonador de sistema entonces ya va un poco más dedicado al tema de perfiles. Hay usuarios heavy como usted, me imagino, que tienen diferentes perfiles de usuario eh, para entrar al dispositivo, ya sea a su computador o a su celular. Sí. Ese es el dispositivo de trabajo, entonces pues, tengo mi perfil personal para entrar con esta clave y con esta otra clave entro de pronto a mi perfil, de, mi perfil de, del trabajo. ¿no? Eso es lo que podemos llegar a clonar. Entonces los perfiles de usuario de acceso para y obviamente con todo el contenido interno para nuestro nuevo dispositivo al que estemos migrando. Eh, también tenemos un asistente de juegos, entonces en Realme estamos hablando del, del Game Space. El game space es básicamente un, eh, lo que hace es que es un, una zona de juegos a quienes nos encanta disfrutar de pues de lo máximo del entretenimiento desde la palma de nuestro celular, ya sea jugando Fortnite, ya sea jugando cualquier videojuego que usted que usted quiera y el, el teléfono se pues, eh, se pone en situación. Más adelante hablaremos entonces si usted quiere del modo GT y por qué estos dispositivos se llaman GT y qué es eso de GT. Eh, de, una vez, el, de el, una vez, porque me parece una duda nada. clara que, que mucha gente tiene antes de comprarlos. Sí, claramente. Entonces, el, el modo GT y lo que hacemos con el modo GT en, en, en Realme es brindarle al, al usuario esa máxima velocidad de procesamiento del teléfono. Entonces, aquí ya se combinan diferentes, diferentes aspectos. Tenemos el rendimiento de la CPU, ya tenemos un inicio rápido de la aplicación. Eh, que querramos, eh, que querramos eh, desempeñar porque le comento, el gamespace si bien es dedicado para videojuegos no quiere decir que se limite solo a aplicaciones de videojuegos de pronto usted eh, de día es un trabajador empedernido que tiene que estar conectado a su eh, teléfono como herramienta de trabajo yo que sé, de pronto eh, reuniones vía Zoom, vía Teams vía otras aplicaciones así de, de, de streaming o de, plat de, de conferencias eh, de, video, de video, por decirlo así, y usted la puede entregar a GameSpace. ¿Qué es lo que hace GameSpace? Es darle ese máximo rendimiento a esa aplicación y evitar que se interrumpan, eh, se interrumpan, digamos, mediante otras aplicaciones que le llegó una notificación, que le entró una llamada... Eh, va a poner el teléfono en situación de que solo tiene que darle prioridad a esa aplicación, a ese videojuego, a esa tarea que usted está demandando en, o está solicitando en games, ¿cierto? También una tasa de muestreo táctil de 360 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, no sé si usted sabe qué es y le quiere responder a la audiencia o quiere que yo le... No, no, no. Le... Me parece También. fantástico que usted lo comente de una vez. Bueno, eh, eso es bien interesante porque quiere decir... No sé si a usted le ha pasado o en algún momento le pasó cuando en los teléfonos en la anterioridad eh, usted quería darle, salía de pronto una ventanita emergente, digamos como un pop-up de alguna publicidad o algo así y sale la X, una X pequeña en algún lado para que usted la cierre, ¿cierto? Que muchas veces la esconden. Uy, ¿no? era un dolor eh, de cabeza, uno nunca le pegaba la X. <risa> Entonces nunca le pegaba la X porque en la anterioridad la tasa de muestreo era muy reducida, ¿cierto? Esta eh, tasa esta de muestreo táctil lo que hace, y esos 300 hercios de, de, de tasa de muestreo lo que hace es aumentar la precisión con la que la yema de su dedo, con la que usted va a tocar donde realmente quiere tocar, ¿sí? Y eso para quién es efectivo? Básicamente para los amantes de los videojuegos en momentos tan álgidos como de pronto un, un shooting y de pronto no puede, y, eh, a palabras coloquiales, escacharse de botón y de realmente sí tiene que estar oprimiendo el botón que es para de pronto disparar o hacer alguna actividad. Eh, ya hablamos de entonces de inicios rápidos de rendimiento de la CPU. También estamos hablando entonces de la tasa de refresco. Si bien nuestro dispositivo es eh, lo suficientemente inteligente para... Eh, saber cuando una aplicación demanda los 120 hercios de tasa de refresco, 120 hercios por segundo, pues entonces eh, también este dispositivo es inteligente para de pronto y por temas de consumo energético no usarlo y simplemente dejar el teléfono a 60 hercios para evitar el consumo alto y pues tal vez cuando es una aplicación que no lo requiere, sí. Entonces eh, cuando usted está en el modo GT, automáticamente sí o sí va a obligar al dispositivo a que todo el tiempo lo mantenga en 120 Hz para que esté en situación de que la pantalla realmente brinde la mayor capacidad en cuanto a tasa de refresco. Eso es algo bien importante. Y los efectos visuales OSIE, o -O -E, como coloquialmente se le dice, que es básicamente esa, esa fluidez y esa transición que se da en la pantalla, en cuanto a colores, en cuanto a transiciones de cuadros, de imágenes y de detalles. Eso es básicamente lo que, hace, lo que hace el modo GT y lo que nosotros en Realme pensamos que nuestros consumidores necesitaban, que son amantes pues, de este, todo este mundo digital y de, de videojuegos. no Fantástico, fantástico. Pero una pregunta que me quedó ahí en el tintero es Ahorita llegamos con Android 11, ¿no? ¿Vamos a, a poder acceder a, un, a alguna actualización y a parches de seguridad? ¿Cómo funciona eso en este dispositivo? ¿Qué? ¿Va a ser como el tope o el papá de todos aquí en Colombia, no? Claro que sí. Los parches siempre de seguridad, siempre están, están actualizados. A diferencia, pues, eh, de pronto de, de otra marca que... Tal vez no, no puede garantizarlo mediante Google. Nosotros, eh, como aliados de, de Google y como aliados de, pues, del fabricante eh, y del, del creador de nuestro sistema operativo, que es Android, eh, siempre vamos a tener esta, esta disponibilidad de parches de seguridad para nuestros eh, usuarios. Así que no hay que de pronto estresarse si de pronto en algún futuro me va a pasar algo o, o de pronto mi teléfono va a ser vulnerable porque no va a ser así, y lo siguiente es lo del sistema operativo, la actualización, claramente nos va a comenzar a bajar eh, las actualizaciones del sistema, eh, la 12 es muy seguramente nos va a comenzar a bajar a medida, eh, y esto está adaptado esto está a diferentes aspectos, esa pregunta eh, si bien de pronto no es tan típica digamos a nivel, a nivel del común si es necesaria responderla y es, si baja, pero se le tiene, pero se le demora. ¿Por qué se le demora y por qué en algunas veces si sí baja inmediatamente y por qué algunas veces se demora? Eso depende de la región. Como anteriormente le comenté, eh, en, tanto en el tema de precargado de aplicaciones y demás, también el tema de sistema operativo y las actualizaciones dependen de la región y de la disponibilidad que el, que el operador pueda darle para bajar eh, el sistema operativo al celular. Evidentemente, y con Realme estamos muy comprometidos de que se le pueda brindar actualización, eh, estimadamente unos dos años a la redonda de actualizaciones de eh, sistema operativo para que pues, el usuario pueda tener lo último en actualizaciones y en novedades eh, o innovaciones en cuanto a su, su sistema operativo en nuestro dispositivo Realme GT Master Edition. Bueno, David, y hay un punto, como por así decirlo, el plato fuerte que dejamos para el final. Y es, ¿cuál es la filosofía de esa fotografía callejera, que es un modo que no se había visto antes en los dispositivos de Realme? Bueno, pues es que la fotografía callejera y nosotros en Realme lo quisimos traer, ¿por qué? Como bien hablábamos anteriormente, este dispositivo, eh, muy bien pensado para nómadas muy bien pensado para para nativos digitales muy bien pensado para personas que están constantemente viajando cierto eh, claramente queremos un dispositivo que esté eh, que luzca bonito que nos dé el máximo desempeño pero también y como le pregunté a usted anteriormente, tome fotos eh, de contexto, de viaje, tome y fotos instantáneas. Y creo que esa es la respuesta a la pregunta eh, del, modo, del street mode o del modo de fotografía callejero. En la actualidad, ese modo callejero de fotografía se puede conseguir eh, en las cámaras profesionales, ¿cierto? Nosotros, eh, orgullosamente en Realme, estamos eh, muy, eh, muy orgullosos de este dispositivo porque es la primera vez que un dispositivo móvil que un smartphone cuenta con este modo de fotografía y lo que hace es que capta el momento, ¿cierto? De pronto ustedes están en la calle y este modo de fotografía lo usan, eh, de hecho, colegas suyos. Es muy muy comúnmente usado por, por los eh, periodistas, quienes de pronto eh, viven de, de la instantaneidad del, del momento y que de pronto tienen que capturar eh, los hechos como pasan, tal cual están pasando, cómo están pasando, ¿cierto? Ese modo de fotografía lo que hace es capturar ese momento sin perder ese objetivo, ¿cierto? Sin perder ese sujeto, pero entonces también sin perderle detalle a ese, a ese objeto o sujeto que usted está tomando. Tomar la realidad tal cual es y tomarla sin ningún efecto de pronto borroso, sino tomar los detalles tal cual y como pasan en la calle. Fantástico, David. No, Muchas gracias por su tiempo y pues próximamente tendremos más detalles sobre este dispositivo en TechCetera. Señor Felipe, muchísimas gracias a usted, eh, a todos los, eh, la audiencia de aquí en Colombia, de pronto en otros países que nos estén eh, oyendo y viendo mediante esta este entrevista. Y bueno, muy agradecido con, con ustedes. Espero que el Realme GT Master Edition eh, les llame la atención y puedan eh, ir a alguno de los de nuestros canales aliados para conseguirse el de ustedes. Claro que sí.